Les contamos también que la fiesta de la reverencia de Brihuega ha sido declarada fiesta de interés turístico provincial. Ha ocurrido en el seno del Pleno de la Diputación Provincial celebrado este jueves. Los jóvenes portan banderas, bastones, alabardas y sombreros para realizar su reverencia ante la mirada orgullosa de sus familiares. Una tradición que ha sido declarada fiesta de interés turístico provincial por el Pleno de la Diputación. Hablamos de la fiesta de la reverencia de Orea. Una fiesta cuya designación ha tenido mucho que ver con que se trata de un ritual con una larga tradición histórica que desde el punto de vista etnográfico y folclórico hace converger distintos aspectos religiosos, sociales y simbólicos. También ha sumado puntos su vistosidad y su capacidad de congregación de público dentro de las fiestas patronales de Orea que se celebran en septiembre en honor a San Roque.